Entonces, estamos aquí con Jaime. ¿Cuánto lleva algún inverno, Jaime? Varios meses, muchos meses, sí. Ah, bueno, vamos a probar hamburguesas aquí, hamburguesas de Bogotá, hamburguesas Rolas. Entonces, vamos a probar, a ver, vamos a hacer test. ¿Cómo harían? Cata de hamburguesas, ¿no? Una cata amateur de hamburguesas, sí. Cata amateur de hamburguesas, a ver cuál es la mejor hamburguesa artesanal de Bogotá. Entonces, vamos a comenzar por un hamburguesa. Vamos a ver cuánto nos cuesta el combo ahí un hamburguesa y a ver qué, con qué seguimos. ¿Cuál sería el chisburter, cierto? No? Eh, ¿Cuál es el que más venden ustedes acá? Mira, todas son recomendadas. La que más se llevan es la p con la p la banana, la que la, 15, la, 15, la, 15, la 15, ¿sí? Pero la tradicional es la chisburter, ¿cierto? La chis sí. sí. Ah, entonces esa? Sí. ¿Un combo de esos para llevar? ¿Por? ¿Un combo de esos para llevar? Sí. ¿Un combo? ¿Un combo? Uno. Uno. ¿Okay. ¿Cuánto vale? Bueno, para ¿Cuánto bueno, vale el combo con papas? Sí, con, con, con, con papas vale 23. ¿Algo okay. más? No. no, gracias. Bueno, ya salimos de Juan Burger, lo pedimos a las 12.02, nos lo, lo entregaron a las 12.10, o sea, demoraron 8 minutos. Y bueno, aquí está la presentación. Bueno, vamos por la vamos por, nuestra, por nuestro otro combo. Bueno, llegamos a nuestro segundo destino que es Yo No sé si a ver. allá al fondo. Entonces, vamos a ver cuánto nos cuesta ya el combo y cuánto se demora entregándolo. Ya nos vemos. ¡Opa! Compramos nuestro segundo combo. De pronto, Home, Y vamos ahora a probar, vamos a, a comprar ahora a Sierra Nevada. Vamos a ver porque está que llueve. Vamos a ver que ojalá no nos coja la combo. Bueno, en la mitad de la prueba nos agarró el típico clima bogotano. Aguacero. Estamos aquí tres cuadrados esperando que escampe. Voy a comprar la otra Ya sabemos. vemos. Después de una lavada, llegamos al Sierra Nevada. Vamos a comer, a ver cómo nos Vamos tenemos. a ver. ¿Es básico, es el más básico, pues es el, para poder es como justo, ¿no? Este es justo, dice 400 con papas y es. Estas son las papas. en sí. sí. sí. sí, papas normales, sí, ¿verdad? Eh, bueno, vamos a abrir ahora. La coloración está buena, está eh, perfecta, la lechuga trae nada raro, carne, te voy a tomarle y no más. Una salsa, <risa> con salsa arrojada. Este es el primer botesco. Vamos. ¿Qué tal? ¿Qué tal? El pan es muy suave. Y la salsa tiene un sabor especial. No, no, porque sea una salsa normal, eso es... Que la no, tupe en la papa. Es frescante. Es picante, está bueno. Viene con gaseosa. Sí. Salsita. Esta sí. presentación de gusta ¿no? Y realmente ese empaque para llevar, está muy chévere. Esta ¿no? presentación sí. llevar, está muy chévere, ¿no? Está buenísimo. Sí, ¿no? sí. muy, ¿no? sí. sí. ¿no? sí, muy bien. Ah. Mucho, ¿no? Las papas se ven más, ¿Es más que... Ah, no, no, Jaime, no el pan no ¿Tiene más? grande, más? más? pero casi lo mismo. La carne, la carne se ve mucho más artesanal ¿Sí? en las salsas. ¿También? Vamos a probarla. La carne se ve mucho más artesanal que eso. ¿Te gustó más esta? estaba mucho más atractiva un poco mas más, pero mas picantico más, un sabor más aparte más, más exótico que la de ella para mí, está mejor la de jabón pues tambien mejor el esta no es pesca este es el de el bueno esta es Vamos también eh, eh. Un ¿Qué? Mi... Sí. Ya, el empaque está muy chévere, Y si gastaron en el empaque para llevar. Muchas borradores que se sí, ve mucho más pequeña que las demás ¿Sí? la más grande la de, la de Sierra Nevada, de Sierra Nevada. De Sierra Nevada. Sí, esa es la que se ve más grande sí, después les la de la de Juan y esta es pues esta realmente está muy pequeña no tiene prácticamente nada O sea, un tomate, lo que tiene dos la, la lechuga y la salsa, no mucho por entonces se ve muy muy pequeño, muy pequeño. ¿Qué tal el sabor? No, me lo no, no, no, no, no, el no, Está bueno ¿Qué tal el sabor no, no, sí. está sabor. El sabor Está no, no, no, el no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, agua no, no, no, no, no, no, no, no, no, básica, básica. Tiene, en, en ¿Y las Que lo dejo un estilo chiquito, pero no, de está muy, está muy, no está muy bueno. Está muy, pero pero es La agua carne está, está bien sazonada está bien. Está, está pero la agua burger tiene mucho. Sí, la agua tiene mucho. Para, para mí, papas, sí. Esas papas están muy, muy ricas también. Para, mí, para mí, ganó el agua burger. Para ti, también. De las tres artesanales, de las tres hamburguesas sí. artesanales aquí en Bogotá, creo que el agua burger gana. Sí. ¿Cómo te Good. pareció, Jaime? Bacano, chévere, me gustó mucho. Eh, espero que este video les ayude para, para de pronto seleccionar la primera compra. Y ya después pueden ustedes mismos, pero igual les ayuda mucho a ver cómo viene la hamburguesa, qué, qué, qué, qué sabor tiene de pronto y, y costo-beneficio, ¿no? Que es lo que buscamos? ¿Cuál te gustó más? Eh, Juan. A mí también me gustó más Juan Burger. ¿Hamburger? A mí claro que las papas de Home me gustaron. O sea, las de las papas de Home y Juan Burger compiten. Ajá. Eh, burger y Home es realmente muy bueno. Home es una hamburguesa más pequeña pero igual muy rica pero efectivamente Sierra Nevada se quedó poco y Sierra Nevada sí muy normal, ¿no? sí, sí, aquí? Muy, muy normal, muy normal. Pues muy tranquilo. por un precio que es muy parecido a las de las demás bueno, claro que dice que Sierra Nevada es normal que hay ¿no? pero... sí. bueno, sí, ahí, ahí les dejamos nuestro recorrido eh, déjenos en los comentarios cuál les gusta más a ustedes y bueno, aquí estamos pensando con Jaime que otro recorrido aquí por, por Bogotá por por Rololandia hacer para pa llevarles ideas y, y pruebas y muestras, listo, gracias amigos por verlo, Cuídense, chao. suscríbanse y denle like, chao.